Hola a todas, hola a todos. Este, bueno, bienvenidos hola. y bienvenidas eh, a este espacio que es el, el espacio de Jornadas de Puertas Abiertas, que es un espacio para conocer un poquito más de qué se trata la carrera, eh, un poquito también en, en cuanto a eh, los requisitos y cómo va a ser todo el ciclo de ingreso, ¿sí? de nivelación. Este, me presento, mi nombre es Nair Pencon, estoy trabajando junto a Virginia Miranda en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición. Ahí un poco nuestra función es eh, acompañarlos y acompañarlas en, en lo largo de toda la carrera, la que ingresan hasta que se ingresan, este, por cualquier inconveniente o también por cualquier propuesta que quieran hacer eh, para que lo podamos trabajar juntos. Este, así que, bueno, aquí estamos. Eh, con la presencia de la directora de la escuela, con la secretaria académica y también eh, del ciclo de ingreso, de la carrera, con Silvana del Pacho de Alumnos, con la vice-directora, con el David y los chicos del Centro estudiante que ahora van a estar eh, compartiendo algunas palabras con todos, ¿sí? Así que bueno, te dejo la palabra a de que... ¿Por favor? Ahí sí, está bien, bien. porque... O sea, <risa> bueno... Eh, Darles a ustedes la bienvenida a este espacio, fundamentalmente, sin duda, todo para, para todos, todos ustedes deben ser momentos de, de gran incertidumbre, momentos de toma de decisiones, de encontrarse con información que sume a ¿no? este proceso. Eh, en la escuela de nutrición, como estamos en punto, informalmente, eh, mientras ustedes iban llegando, eh, la escuela de nutrición forma parte de, de los. Eh, está constituida como una unidad de académica dentro de la Facultad de Ciencias Médicas y eh, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Este espacio que para ustedes será el, el espacio de formación académica de la carrera que he hecho para ejercer en el futuro, eh, sin duda, hoy les deben tener muchas preguntas y estos espacios claramente están al fin de que ustedes puedan aprovechar de, de resolver la mayor cantidad de dudas, de inquietudes que necesitan tomar la mejor decisión. Así que los dejo con el equipo eh, a cargo de la coordinación de la doctora Mariana Lacri eh, para que puedan eh, comenzar a conocer un poco más específicamente lo que es y el comienzo eh, que significa ingresar a la universidad. Gracias, Dani. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, bienvenidos a todos. Eh, la verdad que volver a las aulas para nosotros es sumamente importante. Eh, desde el año pasado no hemos vuelto, así que estar en contacto con ustedes también es importante. Y ojalá que bueno, podamos hacerlo en el sitio. Sí. Aún la modalidad no sabemos si lo seguimos siendo virtual o presencial pero todo cambio o modificación que hagamos, nosotros lo vamos a transmitir a través de la página oficial de nuestra escuela de televisión. ¿sí? Mi nombre es Mariana, como dijo la directora, formo parte del equipo del ciclo de nivelación, somos nueve docentes que los vamos a estar acompañando, por eso muchas veces dicen, ¿cómo es el ciclo? El ciclo se cursa, el ciclo de nivelación es la primera asignatura que ustedes tienen de la carrera, desde el momento que se inscriben, que ya sí van a contar, ya son alumnos de nuestra carrera. ¿sí? Por ende, van a recibir toda la información y van a tener clases todos los días. ¿Mm? Van a ser las clases, vamos a empezar el 3 de febrero. Toda la información de fecha, horarios, la vamos a comunicar. Así que queden tranquilos. Nosotros el 3 de febrero empezamos con las clases y van a tener. Las asignaturas son química, biología, introducción a la nutrición y alimentación, que es bien propio de la carrera, y estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje el objetivo es ayudarlos a estudiar, sí, porque a lo mejor estudiar cuatro o cinco hojas de secundario van a pasar a estudiar libros, manuales, un poco más complejos. Entonces la idea es que ustedes tengan el material que va a estar disponible a partir de ese material se actualiza todos los años. Ustedes pueden tener ese material y venir a clase ya con el material leído o la unidad que va a dar la docente ese día y en el aula sacarse las ¿Sí? dudas. Los docentes están para eso, les van a dar clases, les van a explicar, pero a la vez son los que hacen exámenes y realizan todo tipo de consultas que ustedes eh, como dije, en febrero y marzo se cursa. En cuanto a la evaluación, nosotros tenemos una evaluación final que es integradora. manejan en el multiple choice? Bueno, de esa modalidad, ¿sí? Y van a tener preguntas de las cuatro materias que forman parte del CIRS. Se aprueba con el 60%. ¿Sí? Bien. Si a usted le va mal en esa evaluación, tienen un recuperador. ¿Está claro? otra oportunidad para poder ingresar a el... la Pueden ingresar aprobando el 60% o pueden ingresar y promocionar cuando aprueben el 70% del examen. ¿Qué quiere decir promocionar la materia? Quiere decir que no rindo el final, no rindo el final del ciclo y directamente empiezo a cursar primer año, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. En el caso que aprueben con el 60% hasta el 69%, tienen que rendir el examen final. Pero ese examen final lo pueden rendir en todas las fechas de examen que disponga la carrera. No hace falta que vayan de inmediatamente. pueden empezar a cursar. ¿Sí? Y en el caso de que no aprueben ni la evaluación ni el recuperatorio, son alumnos libres. No es que pierden la chance de entrar a la carrera. Tienen en marzo, julio y noviembre tres fechas para rendir el examen final, pero lo tienen que aprobar con un mayor porcentaje. ¿Sí? O sea que si les va mal en el primero, sigan adelante, no, no se sientan mal porque tienen más oportunidades. Si realmente el deseo de ustedes es ser un futuro licenciado en nutrición, pues están en el lugar correcto. ¿Sí? Eh, no tiene costo la carrera. ¿sí? Eh, la universidad es libre, es gratuita, pública. Lo que sí tienen que pagar es la credencial, que es la libreta de estudiante que ustedes van a disponer a partir de ahora, pues, en toda su carrera, que tiene un costo de 750 mil. Eso sí, y aquel que es recursante, que mejor ya se inscribe en otros años y ya la ha abonado, no la tiene que volver a abonar. ¿Mm? Y el material no es obligatorio, nosotros siempre ponemos referencias bibliográficas para que ustedes con las clases también vayan pudiendo estudiar, pero lo pueden comprar, el costo creo que era 1.400 pesos, no lo recuerdo muy bien, pero toda esa información va a estar, una vez llegado el cronograma de inscripciones, van a contar con toda esa información. ¿Sí? Creo que no me olvido nada. Eh, comenzamos, sabemos que algunos vienen del secundario, otros han elegido otra carrera y ahora el tema de otros realmente a los 30 años han decidido estudiar una carrera universitaria. Son todos no bienvenidos y el ingreso tiene en cuenta eso. ¿sí? Entonces empezamos desde cero, desde cero con biología, desde cero con química. Pero es muy importante que ustedes lean el material, vengan a para también estar informados si hay cambios de horario, si a lo mejor cambia una asignatura por otra, ¿sí? Y a través de esta virtualidad hemos adquirido el aula virtual, esta plataforma, el aula virtual en donde vamos a holgando algunas clases, pero va a depender mucho de la modalidad que usemos este, el año que viene para el curso de inglés. ¿sí? ¿Qué Clara? ¿Alguna duda? En cuanto a fecha y demás, fechas de exámenes todavía no los tenemos de para en un futuro vamos a ver qué, es, qué sucede, pero toda la información siempre la informamos con tiempo. ¿Mm? Así que, bueno, bienvenidos a todos. Eh, el mail de consultas también siempre está habilitado, eh, porque a veces hay dudas puntuales que no es la duda de todo, entonces, si ustedes la quieren negar por ahí, no, no hay ningún problema. Eh, el ciclo sí, se tiene que aprobar para poder ingresar a la carrera pero no es eliminatorio, esa palabra no la usamos ni del ¿sí? con el examen para Okay, sí, sí, sí. Bueno. bueno, mi nombre es Silvana, eh, yo estoy en la parte administrativa y un poquito de, pues, les voy a explicar muy brevemente cómo va a ser la inscripción este año. Este año tenemos eh, algo distinto que es un formulario. Eh, supongo que habrán escuchado los formularios Drive. ¿Han escuchado? Bueno, es un formulario donde tienen que ir colocando, digamos, tienen, eh, distintos ítems y son obligatorios. ¿Para qué son obligatorios? Para que no se les vaya el formulario y no lo hayan enviado completo. Entonces, sí o sí, hasta que no esté todo completo, no lo van a poder enviar. Pero bueno, esto tiene, eh, este año hay como una diferencia. Tenemos un formulario que va a ser para extranjeros. No sé si hay algún extranjero acá en el grupo. ¿No? Bueno, uno para extranjeros y uno para argentinos. La constancia de pago de la credencial, que como que María Mariana, es la si ya la volaron en algún otro momento, nos ponen el comprobante. Y para los que son nuevos, los que nunca se inscribieron en la universidad, acá tenemos esos pasos algunos se inscribió, nunca se inscribió. Bien, van a tener que completar una ficha se llama Ficha Catastral. Ahí va a estar el link, ustedes van a ingresar y la van a completar. Eh, eso sería para el caso de que nunca se inscribió en la universidad. Luego tenemos el caso de los alumnos que se inscribieron en otras carreras. ¿Sí? Tenemos tres casos, el que no se inscribió nunca en la universidad, el que se inscribió en otras carreras, entonces no tiene que hacer la ficha catastral, solo tiene que elegir entrar a Guarani elegir eh, la propuesta de nutrición y completar el formulario. Y luego está la tercera opción que son alumnos de nutrición que no pudieron ingresar años anteriores y ahora deciden volver eh, a inscribirse. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, es muy simple si se sigue el, y uno lee los... Ah, bien, bien, <risa> bien. Eh, Bueno, las respuestas no van a ser ahí en el inmediato, digamos. Si nos mandan el formulario, tienen que tener presente que eh, son muchísimos los que mandan juntos, así que vamos a tener siete días aproximadamente de demora, pero que les va a llegar un mail donde va a estar la inscripción y les va a decir que se ha inscrito correctamente. Si hubiera algún tipo de problema con algún alumno que enviese ese formulario, el, la misma gente que está encargada de la inscripción se va a comunicar con ustedes para solicitarles lo que esté faltando, digamos, o algo que no se termine. Algo importante tener en cuenta, la gente que tiene que hacer ficha catastral, la ficha catastral, una vez que ustedes la terminaron de completar y la imprimieron, no deben eh, tocarla, no deben ingresar nuevamente, porque eso genera un código QR con distintos numeritos, y esos numeritos se van modificando a medida que van ingresando. Entonces, si ustedes terminan de hacer ese paso, me envían todo el formulario, y luego dijeron, quiero ver qué funciona y, y entran, se modifica el número y no la vamos a poder escribir. ¿Sí? Eso es como para tener en cuenta. Sí, la idea claro. es que lo hagan tranquilos. El, hemos hecho bien el instructivo para que lo entiendan, no, no se equivoquen no se altere, es algo nuevo para ustedes, esta ficha catastral que dice Silvana es la ficha de preinscripción ¿si? ¿sí? se ingresa a un sistema guaraní que es nuestro sistema informático en donde va a estar toda su actuación académica entonces es sumamente importante que pongan los datos correctísimos ¿si? ¿sí? lo que necesitamos es que siempre usen el mismo mail porque les va a pasar, ay no me llegó el mail y, no, y tiene que ver con eso, con los diferentes mails que han usado Después ustedes una vez que están inscritos, van a poder hacer el usuario U.N.C. y solamente van a usar ese mail, sí, que es a donde ustedes van a poder les va a llegar los mensajes de todos los docentes, ah, de los administrativos, pero necesitamos que nosotros les vamos a poner en la página el paso por paso para que lo hagan tranquilos, eh, tengan primero junten toda la documentación que necesitan, que es la ficha catastral o esta ficha de preinscripción, sí para el alumno nuevo, y el que ya la cursó ya lo tiene. Y lo que necesitamos es el certificado de finalización de estudio, que está por finalizar, o el certificado de alumno regular, aquel que todavía no le entregaron nada Nicole, en sexto año. Si les recomendamos, la universidad es libre, puede ingresar cualquier persona, pero tengan en cuenta que si tienen muchas previas, ¿sí? de, o de materias para rendir, para terminar sexto año, a veces se dificulta los turnos que les da el cole con nuestros turnos. ¿sí? Hay una fecha límite que ustedes tienen que entregar su certificado analítico que no ha dado las materias. Y a veces no lo logran entregar porque aún no les han puesto fechas de examen en el cole. ¿Sí? Sí, para los programa mayores de 25 años. Eh, el, el programa de mayores de 25 años sin secundario completo, usted, usted se inscribió, en, la, en o sea, la universidad tiene que rendir, o ya sea, rindieron, bueno, aprobaste, bueno, pero, ¿aprobaste? bueno pero, ellos nos mandan el listado de los alumnos aprobados, Quédate tranquila con esas buenas felicitaciones, bienvenido entonces. Eh, Así que bueno, eso les que queríamos decir en realidad, junto a todos los requisitos. Traten de este sexto año terminarlo bien, ¿no? de hablar de otras materias, importante también, ¿sí? para introducirse a la vida universitaria pleno. Eh, una vez que tengan toda la documentación, empiezan los pasos tranquilos. Traten, yo sé que a lo mejor en el celular es más fácil a veces, traten de sentarse frente a una compu donde pueden ver toda la pantalla completa y donde pueden ir cargando toda la documentación. Si no cargan toda la documentación, ese formulario no llega a nuestras manos, por ende, no se culmina en la inscripción. ¿Sí? ¿Estamos? Quisiera agregar, que ¿Sí? estaba recordando, eh, son las fechas, chicos. Este año vamos a, a comenzar la inscripción antes de lo previsto de, de otros años, que va a ser el 17 de noviembre. El 17 de noviembre comenzamos hasta el 26 de noviembre con todos los que sean recursantes, es decir, alumnos que ya se inscribieron en la universidad, en, otro, en otra carrera, o alumnos que se inscribieron en la Escuela de Nutrición y van a cursar nuevamente. Hasta el 26, del 17 al 26 de noviembre. Y desde el 27 de noviembre al 10 de diciembre, todos los alumnos nuevos, es decir, que nunca se han inscrito en la universidad y deciden hacerlo. Si, sí, tengan en cuenta eso las fechas. Y con respecto a lo que decía Mariana, el tema de las materias, las personas que están debiendo materia o quedan con materia adeudando, tienen que rendir antes del 30 de abril, esa es la fecha, ¿sí? Así que se les complica un poquito si, si tienen que estar rindiendo y haciendo el cursillo y cursando, digamos así, traten de, de no llevarse muchas materias. Por ahí se levantó la mano, sí. Sí. Bien, a ver, entiendo que estás cursando en la Universidad de Salta. Sí. ¿Qué Bien. ¿en, ¿En qué año estás? De... Bien, ¿podés pedir un pase sí. eh, si tenés segundo año aprobado, completo? ¿No tenés sanciones? ¿Tenés más de seis? Bueno. Bueno, después te lo explicamos y podés tener la posibilidad de hacer un pase. No, en realidad en tu caso pedís un pase de, de universidad a la Universidad Nacional de Córdoba. Es otra serie de requisitos. Después bueno, yo te doy el mail de la Secretaría Académica, que es ahí donde tenés que, que comunicar. Pero sí, lo, lo, las fechas no son las mismas que un alumno nuevo o un ¿Sí? Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algo que quieres comentar. ¿De saltas o de la universidad? Acá nunca te inscribiste. Te tenés que inscribir desde cero. Acá. Si vos tuvieras a lo mejor alguna asignatura probada en Salta, vos tenías que inscribirte al ciclo, rendir y aprobar. Una vez en el primer año, o despedir las equivalencias de las asignaturas que rendiste hace. Mm. Pero como no es tu caso, te inscribís como un alumno nuevo. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? Siquiera, no sé, que tenga alguna duda. ¿No? Bueno, no sé si. Bueno, nosotros no, eh, pensábamos en eh, comentar las lumbres generalidades de la, de la carrera en sí ciclo, y ahora estamos muy enfocados en el ciclo de nivelación, por supuesto que es el primer paso, pero bueno, está bueno que conozcan que primero que la carrera es una habilidad presencial, y eso a veces ahora en la virtualidad suele generar un poco de incertidumbre, si sin políticos o no, pero siempre se va a, perder, digamos, primar la presencialidad, ¿sí? Primero que nada. Después que la carrera dura cinco años, a suele extenderse un poquito más por los finales, tenemos muchas materias correlativas, que quizás correlativas significa que tenemos que ir aprobando una para poder pasarla sí. Y bueno, después también que eh, tenemos al final de la carrera prácticas preprofesionales, que eso nos prepara para el mundo laboral, digamos. Así que está bueno que sepan que hay combinación entre las materias teóricas y también ya la práctica de terreno. Y la carrera finaliza con lo que llamamos tesis o tesina, que en realidad es una asignatura más, seminario final se llama. Eh, y bueno, ustedes eligen ahí un tema de investigación, se buscan datos, se recolectan datos, y bueno, después estudia todo eso que, que recolectamos para ver los resultados, ¿no? Eso está bueno porque es también un primer acercamiento a lo que es la función de investigación que podemos hacer, ¿sí? Eso como en términos generales la carrera. Después comentarles que, bueno, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles nosotros trabajamos a la par con una tutora docente que es de Secretaría de Asuntos Estudiantiles de Universidad. Eh, ella, María se llama, ella está muy eh, cercana siempre a cualquier estudiante que tenga alguna situación particular, puede ser de discapacidad. Por ejemplo, que tenga hijos y hijas a cargo, que necesite trabajar, que necesite becas, bueno, varios, tenemos varios programas en que los va a ayudar a ustedes para ingresar primero, también fíjense ahora cuando, cuando puedan ver que hay imágenes para ingresantes desde 22, para que pueda inscribirse y que lo hagan Y bueno, es siempre bien. tratamos de que por todas estas, estas causas no sean un impedimento para que ustedes continúen en la carrera, ¿no? Por eso eso es el trabajo central de SAE. También para que consideren tenemos deportes en la URC. Bueno, si no, si no, si no les vamos preguntar, igual que otras respuestas pero bueno, para que sepan que la, la universidad no solamente es el ámbito académico, que por ahí es lo primero que pensamos siempre es en eso, sino que también se pueden trabajar en proyectos de extensión para salir al terreno, el también podemos trabajar en la parte académica como ayudantes alumnos, también podemos entrar en proyectos de investigación desde la carrera. Sí, está, está desde la misma posición de estudiante, ya se pueden hacer muchas cosas. ¿sí? Para que lo vayan pensando y que vaya abriendo un poco la, la cabeza que esta experiencia de estudiante debe ser más, más que solamente en las aulas sí Eso está, está muy bien para que lo vayan pensando y se vayan pensando en esa situación de... Nada, eso como para el pantallazo general de la universidad. Nosotros estamos siempre a disposición para que consulten y también ahí tenemos centro de estudiantes que son para ustedes que eh, todavía están estudiando y pueden ser también todas las que gente... Nada más, Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Mika, del centro de estudiantes somos de mate de nutrición. Yo estoy en primer año, así que recién entro, también entre pandemia con ustedes, así que bueno, entiendo por ahí las preocupaciones, los miedos que pueden llegar a tener. Y bueno, nosotros queríamos decirles que estamos a disposición para lo que necesiten de sus redes sociales. En el Instagram siempre estamos respondiendo las preguntas, las dudas. Armamos grupos de WhatsApp para que se puedan comunicar entre ustedes, sacarse dudas ahí. También, bueno, pasa la comunicación oficial que sale por parte de la escuela. Y bueno, eh, una vez, digamos, dentro de la carrera, tenemos varios programas, varios proyectos, puertas, proyecto, tenemos la imagen saludable, tenemos los deportes, eh, donde vamos a bueno, los chicos de todas las facultades de ciencias médicas, digamos, con más modo de recreación. ¿no? a salir un poco conocerse, o sea, bueno, son, son espacios importantes, tenemos salidas al aire libre, en ese barrio Juan Luis y bueno, nada, siempre estamos para acompañarlos en lo que se pueda, a dar una mano, y bueno, nada, es que mucha suerte. Bueno, bueno, este, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo agrego nada más, por último, eh, que recuerden que los dos canales que tenemos en publicación ahora en la virtualidad, es la página de la escuela y la página de Facebook de la escuela que es pública, o sea que no hace falta tener un usuario para poder ver la información, y los correos electrónicos. Y por el momento no se está haciendo atención presencial para que no se vengan digamos, a, a, a acá a la escuela, y esas son las vías de comunicación en donde se van poniendo ya están las fechas, están los, los requisitos de ingreso para que vayan viendo lo que necesitan, Así que en la página de la escuela, en la parte que dice ingreso 2022, ahí está toda la información y también está puestos los correos electrónicos con los cuales pueden consultar. También está la página dentro de la escuela, la página de la SAE, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, donde también se va poniendo esta info sobre las cuestiones generales que comentó Virginia. Así que ánimese en explorar la página, que antes de preguntar, llamado el que su Buscan en la página y si ahí ya no las encuentran, mandan la consulta. Pero a veces muchas de las consultas que llegan al correo electrónico están puestas en la página. Entonces intenten primero visualizar las páginas y después hacer las consultas puntuales, porque si no, la respuesta es miren la página, ¿sí? Y entonces entramos como en una comunicación un poco al Miren primero la página, si tienen dudas, hacen la consulta puntual, es más fácil para eh, mantener la comunicación por estas vías que Para ajustar un poquito lo que dice Verónica, eh, no somos personas también que responden mails, entonces, téngannos paciencia, porque nos pasa que mandan 5 mails, porque no ten... nosotros dentro de un plazo de 4 o 5 días contestamos, ¿no? bueno, así que quédense tranquilos, lo mismo va a pasar con la inscripción, que era lo que decía Silvana. Eh, recuerden que son casi 2.000 inscriptos por año, 2.000 postulantes, entonces, imagínense la cantidad de mails que recibimos, así que tengan paciencia, todos los respondemos y a cada uno le tomamos el tiempo particular si es necesario, ¿sí? Eh, y fíjense bien también a dónde va quieren va con la duda, porque a veces mandan mail a todos los, los mails de la escuela, entonces también se nos dificulta mucho la respuesta, ¿sí? Ustedes fíjense qué es lo que ustedes necesitan, cuál es su duda o consulta y fíjense a qué área y qué mail eh, tienen que escribir, ¿sí? Pero bueno, estamos muy contentos que hayan venido y podemos decir esto de la presencialidad podemos ver la cara de escucharnos no a través de una pantalla, para nosotros como docentes también es importante, porque desde ahora se comienza con una vida universitaria y el futuro profesional. Si realmente es lo que ustedes quieren ser licenciados en nutrición en futuro, están en el lugar correcto, es una hermosa carrera, creo que los chicos se los han dicho, eh, y no es solamente, yo siempre lo digo, no es solamente que vienen a estudio para hacer dietas, ¿sí? van a estar en el campo ocupacional, hay miles de lugares ¿sí? donde pueden trabajar desde la salud pública, desde las industrias alimenticias, hay muchos por recorrer en esta carrera y van a ver que hay una gran diversidad de asignaturas, desde lo pedagógico también, van a tener estadística, bioestadística, van a tener metodología de investigación, si quieren tener un futuro profesional también en la investigación. ¿Mm? Así que toda esa información está en la página, la pueden buscar en plan de estudio también para que, bueno, aquel que no está muy decidido aún lo pueda ver ahí también. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por, por, por venir, por llegar, por participar. Eh, ya podemos ir dando por cerrado el encuentro. Tenemos una gran felicidad. Bueno, que agradecerles al equipo no. docente, a a nuestro despacho de alumnos, representado en este caso por ¿no? Silvana, pues sí. eh, al sí. Centro de Estudiantes, sí. a la Secretaría de Salud que nos acompaña particularmente en la sí. de este espacio, que todo es el ciclo. Sí. Bueno, Ibero y eh, yo les da, le damos la bienvenida a este espacio que será el, el de decisión final para ustedes eh, en esta etapa tan importante de su vida, que es decidir su futuro profesor. Qué bueno, bienvenidos y gracias a todo el equipo. Gracias, bueno